Decálogo de, de Buenas Prácticas para la Atención en el Instituto de Seguros de Jujuy Ejerce tus funciones con la mayor efectividad y transparencia Mantén la confidencialidad de la información relativa a la salud o temas personales del afiliado Demostrar respeto por el afiliado y por tus compañeros de tareas Utilizando los recursos del ISJ con suma eficiencia Asistí al afiliado todas las veces que resulte necesario para acelerar los trámites que realiza. Atender responsablemente las quejas, reclamos o sugerencias de afiliados o de tus compañeros de tareas y envíalas al sistema de incidencias del ISJ. Si está a tu alcance, contribuí a brindar una solución. Colaborar con los procesos de auditorías internas y externas, respetando las normas y procedimientos de manera rigurosa y estricta. Preserva tu lugar de trabajo y colabora con la promoción de hábitos saludables y ambientes libres de humo de tabaco. Informate sobre tus funciones y las expectativas de tu puesto de trabajo. Formate continuamente asistiendo a capacitaciones dentro y fuera del Instituto de Seguros. Observá el buen nombre y prestigio del ISJ, Informa de inmediato a tu superior toda situación que afecte a la institución. Si está a tu alcance, propone mejoras. Cuida los intereses del afiliado con dedicación y discreción, en un marco de respeto y cordialidad, comprendiendo tus derechos y deberes como empleado público de la provincia de Jujuy. Instituto de Seguros de Jujuy, trabajando para vos.